Entonces ahora vamos a sentarnos en una postura confortable para aguantar media hora de forma cómoda y que ese espacio donde estén se vuelva su rinconcito tranquilo, uh -huh. donde puedan estar ahí como, como su rincón de paz, que lo pueden adornar, poner bonito, ponerle silloncito o almohadoncitos confortables para que ustedes cada vez que necesiten experimentar un poquito de tranquilidad, de paz o incluso relajarse, puedan acudir a ese espaciecito en su propia casa. Entonces así lo pueden ir construyendo poquito a poquito, no tiene que ser muy complicado, puede ser incluso una esquinita de la propia habitación. Y ahí donde nadie los interrumpa por un espacio tranquilo, en este caso va a ser media horita. Y también es importante tener algo al frente que me ayude a concentrar donde puedo estar enfocando mis, mis ojos, mi visión, que pueda ver por ejemplo un puntito de luz y ahí tranquilamente me ayuda a concentrarme con mis ojos abiertos. Entonces traten de sentarse con la espalda recta, que los brazos caigan tranquilos, confortables al lado del cuerpo y voy a buscar un punto. Focal de atención, respirando profundamente, me doy permiso de regresar al aquí, a la hora, inhalando grande y profundo y exhalando suave y tranquilamente. Inhalo tranquilidad, paz y exhalo todas las tensiones. Me permito poco a poco regresar a sentirme cada vez más y más tranquila tranquilo volviendo a escuchar el latir de mi corazón alcanzando un ritmo agradable suave cómodo y tomar conciencia de cómo se siente este cuerpo ahora, en este segundo, y por unos instantes visualizar como si una agradable luz tranquila, profundamente pacífica bañara cada molécula de este cuerpo cada músculo recibiendo paz, regresando a un estado naturalmente relajado, tranquilo. Cada órgano del cuerpo late en calma, profunda, natural, y justo en ese rincón del cuerpo donde tantos pensamientos y emociones tan distintas acumularon tensión, justo ahí en ese punto del cuerpo Siento esa energía cálida Enfocándome en tranquilizar Relajar Y alivianar esa región De este maravilloso cuerpo Y sentir como si cada átomo se recargara de esa vibración de paz, resonando con esta agradable tranquilidad, donde todo se alinea en esta experiencia serena el cuerpo cada vez más liviano cada vez más profundamente relajado se siente como si ya no tuviera atracción de la gravedad, como si tantas preocupaciones que escuché, leí o no me contaron se deshicieran en este instante, como si el tiempo mismo me regalara una pausa. de la frescura de la paz y todas esas cargas que se acumularon durante el día en este segundo se volvieran livianas y la luz de la paz mi corazón completamente sereno deshicieran esos nudos esas ataduras y solo quedara libertad livianes y calma el cuerpo está totalmente tranquilo. Como si esa corriente de paz recargara hasta el último órgano, el último rincón. Todo se siente tan confortable, tan tranquilo, agradable. Y ahora, este estado de livianés me permite concentrar toda mi atención hacia mí, aquí dentro, visualizar en mi mente esta alma única, eterna que soy yo, más allá de este cuerpo cambiante, más allá de esta forma física, yo, este punto de energía espiritual consciente. el Espíritu que soy, volviendo a despertar, a sentir aquí, en lo profundo de mí, ese recuerdo antiguo, olvidado. De hace tanto de quién soy yo en realidad como a pesar de haber vivido tantas distintas experiencias aprendido tanto soy el mismo ser desde que nací en este cuerpo, aprendí a hablar y a caminar, hasta hoy, después de tantos años de estar usándolo, después de ver este rostro reflejado en el espejo, darme imágenes tan diferentes a lo largo de los años, pero aquí dentro, a través de estos ojos, de las ventanas del alma, yo el alma me reconozco a mí misma. Es actor, eterno, tan flexible, tan capaz, apreciar en este instante de mi vida, cómo en tantas ocasiones afronté obstáculos que ni siquiera sabía que se podían resolver, y de algún lado, Alguna parte de mí misma nació esa fuerza, despertó algo en mí y fui capaz de aprender, de resolver y de superar. Yo, el alma, tengo un enorme potencial en mí. lo que soy, mis cualidades y virtudes me dan las capacidades de poder afrontar cualquier situación que la vida pone ante mí. Me permito a mí misma a mí mismo, reconocer en este segundo que yo no soy un ser débil, yo el alma soy sumamente capaz, fuerte, estable, armoniosa. sentir en mí ese aprecio profundo, ese disfrute, gozo de volver a descubrir que soy un alma verdaderamente única. esa tranquilidad de entender y confiar en mi propia capacidad. Aun cuando hayan cosas que me cuesten más que otras, yo soy capaz de lograrlo. En mí existe todo lo necesario. Y sentir desde lo profundo la tranquilidad que se despierta al entender que esta energía que soy yo, esta conciencia viva, es eterna. Yo, el alma, he existido siempre, y siempre existiré. El cuerpo le llegará su tiempo, pero esta conciencia continuará, no hay nada ni nadie que pueda herir al alma el alma no es física es espiritual y en esta sensación de eternidad todo se vuelve más sencillo la vida misma es como una película, yo en medio de esta enorme obra, en este escenario del mundo compartiendo con todos y cada uno de los actores sintiendo ese reconocimiento especial que no solo yo, cada una de las almas en este mundo son especiales, únicas e importantes, tienen un rol especial dentro de esta enorme humanidad, así como yo, todas, y cada una de las almas tiene su papel esencial en esta historia que compartimos juntos. Y no depende de mí, su papel. Cada uno toma sus propias decisiones tiene la oportunidad en sus propias manos de ir construyendo con cada acción, cada decisión y pensamiento, la vida que quieren vivir. Yo. No tengo por qué juzgar a nadie, la historia de cada alma es única. Así como nadie puede juzgarme, yo soy responsable de mis decisiones y yo tengo toda la capacidad de construir ese estado de vida, de dicha, de libertad, de paz, aquí conmigo. Y sentir que en realidad... Toda la humanidad es mi familia, cada alma, mi hermano espiritual, todos pertenecemos, somos parte, somos hijos el mismo Padre Supremo, Madre Suprema, y sentir al alma, recibiendo ese amor directo, retornando a la Fuente Suprema, en un hermoso su espacio de luz absolutamente puro. En un silencio completo, el alma vuelve a percibir la intensidad del amor más puro que existe. el amor de la fuente suprema de Dios irradiando intensamente directo hacia mí, ese amor alcanza al alma envolviéndola completamente. saludo de alma a alma el alma suprema como una madre protectora sabia absolutamente cariñosa me recibe con tal cuidado como si yo fuera la joya más preciada de este mundo. Hija, hijo, hace tanto tiempo perdida, al fin nos volvimos a encontrar. Siento su amor nutrirme, y llegar justo ahí, en esa parte de mi ser que estaba sufriendo. Su amor conoce profundamente al ser que soy, y es como la medicina espiritual que cierra las heridas del dolor y sufrimiento, llenándome de poder. Siento la confianza absoluta que tiene por mí, por lo que soy porque sabe lo que siempre he sido, que yo misma olvidé. Su amor, como una pomada refrescante, vuelve a traer vida a mi ser. Vuelve a traer esa alegría, ese entusiasmo Porque más allá de las situaciones Esta existencia, este instante preciso De comunión, de cercanía, de amor entre el alma que soy y mi Madre Suprema, es Único. Volver a sentir que en realidad pertenezco, que su corazón es para mí, y que lo que tanto estuvo anhelando mi propio corazón, era este amor que solo el alma suprema es capaz de dar. Un amor intensamente dulce, liberador. Un amor que trae esperanza, energía un amor que me hace sentir que sí pertenezco, que soy especial para el alma suprema y en este mundo, un amor que le da sentido a lo que soy, era esto lo que tanto busqué y tanto anhelaba mi alma, y al fin me estoy sintiendo ahora, al fin, mi mente, mi corazón, todo lo que soy. Puede regresar a esa paz, a esa serenidad profunda, natural en mí. El regalo de esta conexión amorosa, de esta relación eterna con mi Madre Suprema. mi protectora, mi guía, mi madre, sabia como solo ella, y me da a entender que ahora, en realidad, yo soy fuerte yo soy capaz, lo que sea que traiga la vida, yo el alma tengo en mí la herramienta necesaria para superarlo, su guía, su protección, están siempre disponibles cuando sea que yo quiera. Dejo que ese amor me abrace en lo profundo del alma y quede grabado en mi mente que cuando sea que la necesite, cuando sea que quiero, no puedo volver a sentir. Ya estoy lista de nuevo para esta vida. Y así poco a poco vuelvo a tomar conciencia de mi cuerpo sentado en este espacio y moviendo suavemente mis manos y mis pies. Regreso al aquí y a la hora. Om Shanti. Entonces, para terminar, era nuestra costumbre, se había vuelto nuestra tradición leer un pedacito de este libro que es muy especial, ay, perdón, que es acerca de las clases que había dado nuestra directora que dejó el cuerpo en marzo a sus 104 años. Entonces, es mágico. Vamos a venir para ver dónde sale y es lo que tenía que salir. Y salió, es más complicado hacerlo con este micrófono, salió aprender. Dice, algunas cosas facilitan el aprendizaje y otras lo destruyen. La arrogancia lo destruye. Si piensas, ay, yo esto ya lo sé, el aprendizaje se detiene. Igualmente, si estás atado a un millón de cosas, no lograrás profundizar en una cosa. No puedes cambiar realmente hasta que no profundices en algo. Cuando el aprendizaje para, ya no hay más cambio, no hay más progreso. Y el alma cuya tarea es aprender y cambiar es entonces privada de ello. He comprendido todo esto, pero mañana comprenderé aún más. Este es un pensamiento de reconocimiento por aquello que se ha recibido y es una buena forma de asegurar que se recibirá más en el futuro. Siempre habrá una oportunidad de aprender para aquellos que lo deseen. Aprende de tal forma que absorbas lo nuevo y lo vivas. Eso es ser sensato, lo cual es la meta del aprendizaje.